Aleluya, aleluya, aleluya. Feliz Pascua de Resurrección para todos mis amados hermanos y hermanas de esta familia grande del despertar del cristiano. Cristo está vivo. Ha vencido la muerte para siempre. Vivir y reinar para siempre. Él ha resucitado. Su existencia se convierte en testimonio de esperanza para todos los que creemos en él porque cristo ha resucitado por eso se puede comprender que perder es ganar morir es vivir y servir es primacía oremos te damos gracias señor dios nuestro se alegra nuestro corazón porque nos libras de las ataduras de la muerte y nos enseñas el camino de la vida. Como aquellos discípulos de Maús, también nosotros vivíamos como ciegos sin rumbo, sin esperanza, cansados de vivir y de hacer proyectos vanos, inútiles, desanimados porque los obstáculos destruían nuestros proyectos pero hoy nos ha llegado la fuerza del Espíritu. Hoy sentimos en nosotros el fuego de la presencia de Cristo. Hoy abrimos los ojos del Espíritu, descubrimos que Cristo está presente dentro de nosotros, en la comunidad, en los pobres, en cada hermano nuestro y también en este preciso momento en que estamos orando y reflexionando. Que arda nuestro corazón al contacto de la palabra viva, que sintamos la alegría de llamarnos y de ser cristianos, que seamos los mensajeros de la esperanza, que seamos testigos de una nueva primavera en el mundo, esa que tanto necesitamos respirar. Queridos hermanos y hermanas, estamos en la octava de Pascua, y conviene saber qué es eso de la octava. Con el Domingo de Resurrección, comienzan los 50 días del tiempo pascual que concluye en Pentecostés. La octava de Pascua se trata de la primera semana de la cincuentena. Se considera como si fuera un solo día es decir el júbilo del domingo de pascua se prolonga ocho días seguidos las lecturas evangélicas se centran en los relatos de las apariciones del resucitado la experiencia que los apóstoles tuvieron de cristo resucitado y que nos transmiten fielmente en la primera lectura iremos leyendo de modo continuo las páginas de los hechos de los apóstoles hay dos celebraciones litúrgicas en el año que tienen octava la pascua y la navidad que significa la prolongación en ocho días del misterio que se celebra la octava de la navidad es el tiempo que consta desde la natividad de Jesús hasta el primero de enero que se celebra la solemnidad de María, Madre de Dios. La iglesia fue ordenando este tema de las octavas que antes había más, pero dejó estas dos celebraciones más importantes para nuestra fe como son el nacimiento del Hijo de Dios en Belén y la resurrección del Señor. El significado del número 8. La octava tiene que ver fundamentalmente con el número 8, porque este número tiene que ver con la eternidad, con el cielo. La semana de siete días que empieza... Con el primer día de la resurrección, en caso de nuestra fe, tienen el octavo día como definitivo. La octava viene más que nada a hacernos comprender cómo es el estilo de Dios que hace de lo imposible o de lo que parece que no va a salir nada, lo posible. El relato evangélico que nos brinda la liturgia para hoy, Lucas 24, 34, 48, es continuación del que leíamos ayer. Estaban los discípulos a quienes Jesús se les apareció en el camino de Maús, contando a los once lo sucedido. Cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice, paz a ustedes los presentes se quedaron atónitos y llenos de miedo pues creían ver un fantasma veían pero sus cerebros se negaban a aceptar los que estaban viendo Cuántas veces nos sucede a nosotros que al presenciar un milagro comenzamos a buscar toda clase de explicación lógica antes de aceptar que ha sido obra de Dios. Vemos y no creemos, porque vemos con los ojos del cuerpo y no con los ojos de la fe. Resulta curioso que el relato no nos dice cómo Jesús llegó allí, cómo se apareció entre los discípulos. Ese detalle no tiene relevancia alguna ante el hecho trascendente de que Jesús está allí. Sí, el Jesús de Nazaret, el que caminó junto a ellos, que compartió con ellos la mesa que les instruyó, es el mismo que ha resucitado. Jesús percibe el miedo y el asombro de los discípulos, y quiere animarlos para que no les quede duda para que puedan ser testigos de la resurrección por eso después de mostrarles las heridas como no acababan de creer por la alegría que tenían seguían atónitos les dijo tienen ahí algo de comer ellos le ofrecieron un trozo de pez asado él lo tomó y y comió delante de ellos el relato quiere enfatizar que el resucitado es real que se trata de la misma persona que jesús de nazaret que no se trata de un invento ni de un cuento de camino jesús de nazaret ha resucitado y sus discípulos especialmente los once cuya presencia enfatiza el relato de lucas son testigos de ello como jesús con su cuerpo glorificado es capaz de comer esto es un misterio que escapa a nuestro entendimiento humano pero con este gesto se quiere establecer que Jesús está real y verdaderamente frente a los discípulos, y al igual que lo hizo en, con los de Maús. Les explica lo que sobre su persona dicen las Escrituras, desde Moisés hasta los profetas, y cómo todo se cumplía en él. Nos dice el pasaje que Jesús entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, añadiendo al final, «Ustedes son testigos de esto». Una vez más, Jesús enfatiza la relación entre Él y las Escrituras y el testimonio de los que creen en Él. Esta es la última aparición de Jesús en el Evangelio según San Lucas, que el autor coloca justo antes de la ascensión antes de ascender en el versículo que sigue al pasaje de hoy jesús les reitera la promesa del espíritu santo que recibirán en pentecostés y yo les enviaré lo que mi padre les ha prometido permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Es el Espíritu quien les dará la fuerza para ser testigos, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8 Los discípulos de Jesús creen que después de haber vivido la experiencia de la resurrección no volverán a tener contacto con Él. Pero Jesús les cons es consciente de que su tarea aún no ha terminado. El evangelista nos relata hoy cómo Jesús intenta quitar el miedo y la pesadumbre de sus seguidores para que sean anunciadores de la palabra. Por ellos se pone delante de ellos. Estos se asustan, se quedan mudos por el estupor y por la incredulidad ante lo que están viendo. Jesús les pregunta, ¿por qué se alarman?, ¿Por qué surgen dudas en su interior? Soy yo. Jesús quiere que tengan fe, que tomen conciencia de que no están solos. Los invita a que lo toquen, a que palpen sus heridas y les pide comida. Come con ellos y les recuerda los momentos vividos para que se cumpliesen las Escrituras. Hoy, al igual que entonces, Jesús quiere que miremos sus heridas, heridas que encontramos en los hermanos más desheredados, en los enfermos, en los niños maltratados, en las mujeres violentadas, en los ancianos en soledad, los que viven la falta de libertad. Sin embargo, seguimos empeñados en buscar un Cristo milagrero, un Cristo bello al que llevar flores, poner velas, al que muchas veces chantajeamos, me concede y te doy, te doy en cambio de lo que me das. Con este comportamiento estamos lejos de ser testigos de ser buena noticia, porque para ser portadores de la palabra de Dios tenemos que experimentar su amor en nuestra vida, dejarnos llenar de su espíritu y caminar día a día siendo lámparas y senderos para los hermanos. Como iglesia, este es el Jesús que debemos experimentar y anunciar. Es evidente que el evangelista quiere afirmar a través de este relato que el resucitado es el mismo Jesús de Nazaret, el que anunció con autoridad la buena nueva del reino, que no es un cadáver reanimado, sino que realmente es el mismo Señor, quien gracias a la resurrección, se vinculó plenamente a la vida divina del padre la resurrección entonces fue un hecho histórico en el sentido de que realmente sucedió pero no lo es en el sentido de que lo podamos comprobar en el espacio y en el tiempo este acontecimiento que es el centro de la fe cristiana tiene razón de ser únicamente si es visto desde el punto de la fe tal como lo hicieron los discípulos quienes percibieron la presencia del señor a través del asumir como propio el anuncio del reino de dios es decir convirtiéndose en verdaderos testigos de la resurrección. Esta Pascua del Señor resucitado nos invita a mirar más allá de la tormenta, a descubrir la bonanza de la vida, de la eternidad, de la felicidad verdadera. El invierno, al invierno siempre sigue una primavera, a la noche siempre sigue el día. Con la resurrección a la muerte sigue siempre la vida, al dolor sigue siempre la salud, al Viernes Santo sigue siempre un domingo de Pascua. La alegría de la Pascua es la de saber que Jesús está vivo, que sus seres queridos que han partido antes de ti están vivos, que todos resucitaremos en el último día que en el amor de Dios volveremos a vernos y a estar unidos esta es la alegría de la Pascua y la alegría de la Pascua es la de saber que Jesús está caminando contigo hoy en tu casa, en tu familia con tu comunidad en tu enfermedad y que nunca nos deja solos. Jesús no es solo un recuerdo. Jesús es la presencia real contigo y con los tuyos en la comunidad. Desde que Jesús salió del sepulcro y nos dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ha seguido caminando a tu lado. Está vivo. Ha resucitado. Esa es nuestra alegría pascual. Y Jesús camina con nosotros, no importa las distintas situaciones que estemos viviendo. Jesús vivo está al lado de las camas de nuestros hermanos que están luchando por su vida. Y Jesús resucitado es el que da la vida eterna a los que parten de este mundo. Por estas razones, aún en el momento presente, con todo el gozo, la convicción y el amor en el corazón, comuniquemos con nuestras vidas, con el trato amable y cercano, aprendiendo los unos de los otros, escuchándonos y tratándonos como lo que somos. Hermanos, es ese modo que podemos testificar la manera real y entendible que Jesús ha resucitado y que verdaderamente ha resucitado. La fiesta de la Divina Misericordia tiene como fin hacer llegar a los corazones de cada persona el siguiente mensaje. Dios es misericordioso y nos ama a todos. Y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia, dice Jesús en el diario de Santa Faustina. En este mensaje de nuestro Señor, nos ha hecho llegar por medio de Santa Faustina, se nos pide que tengamos plena confianza en la misericordia de Dios y que seamos siempre misericordiosos con el prójimo a través de nuestras palabras, nuestras acciones y oraciones. Porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Diario de Santa Faustina. Con el fin de celebrar apropiadamente esta festividad se recomienda rezar la coronilla y la novena de la divina misericordia confesarse para lo cual es indispensable realizar primero un buen examen de conciencia y recibir la santa comunión el día de la fiesta de la divina misericordia el segundo domingo de pascua es el que le dijo nuestro Señor a Santa Faustina que quería que se celebrara en todas partes la fiesta de la Divina Misericordia. Es el día en que están abiertas más que nunca las puertas de la misericordia de Dios para todos aquellos que quieran acercarse a Él. Le dijo a Santa Faustina que por más que fuera pecadora una persona podría acercarse a él, siempre que esté verdaderamente arrepentido de su vida pasada y Dios la recibe como padre misericordioso que es. En este día le dijo a Santa Faustina que quien se confesara y recibiera la comunión recibiría el perdón total de los pecados y la pena, esta fiesta fue instituida oficialmente por la iglesia en el año 2000. El Señor le pidió a Santa Faustina por lo menos 14 veces que se instituya oficialmente una fiesta a la misericordia. Diario de Santa Faustina. Esta fiesta surge de mi piedad más entrañable deseo que se celebre con gran solemnidad el primer domingo después de pascua de resurrección deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y abrigo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores las entrañas más profundas de mi misericordia se abren ese día derramaré un caudaloso océano de gracias sobre aquellas almas que acudan a la fuente de la misericordia el alma que acuda a la confesión y que reciba la sagrada comunión obtendrá la remisión total de sus culpas y del castigo que el alma no tema de acercarse a mí, aunque sea, aunque sus pecados sean como la grana. Toda comunión recibida con corazón limpio tiende a restablecer en aquel que la recibe la inocencia inherente al bautismo, puesto que el misterio eucarístico es fuente de toda gracia. Nuestro Señor manifestó a Santa Faustina que en la fiesta de la misericordia se abrían todas las compuertas a través de las cuales fluían las gracias divinas. Desde hace unos años, la iglesia celebra en este domingo al Señor de la Divina Misericordia. A ello invita también la oración colecta es decir, la oración más importante del día, que comienza con estas palabras. Dios de infinita misericordia, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno de las fiestas pascuales, y San Juan Pablo II fue el que de una manera muy especial Insistió en este título tan importante que Dios se ha dado a sí mismo. Rico en misericordia. El Papa Francisco nos ha recalcado insistentemente esta verdad de fe. Dios piensa siempre con misericordia. No olviden esto. Es el Padre misericordioso. Dios piensa como el padre que espera el regreso de su hijo. Dios piensa que el samaritano que no pasa de largo, Dios piensa que el pastor que da la vida para defender y salvar a las ovejas. Mis queridos hermanos y hermanas, nuestra sociedad y nuestro mundo, nuestras familias necesitan un baño, fuerte de misericordia que haga desaparecer para siempre la violencia, el odio, la guerra, la venganza, el rencor, la desunión. Todo esto hace mucho daño al ser humano, a la historia del mundo. Todos necesitamos Personas que desde la experiencia de la misericordia infinita de Dios sean testigos verdaderos y constructores auténticos de una historia llena de misericordia, de perdón y de ternura. Muchos seres humanos son víctimas del odio, del rencor, de la violencia, del hambre, de la marginación, de la exclusión como veremos en los medios de comunicación social. Muchas personas sufrientes y perseguidas son ignoradas, olvidadas, no tenidas en cuenta. Nos quedamos tan tranquilos ante tantos seres humanos que sufren injustamente, que padecen en la más grande soledad, damos un rodeo para no encontrarnos con los que más sufren en el camino de la vida, damos la espalda a los que vienen de lejos y se acercan a nosotros para pedirnos ayuda, pan, casa, que Dios nos ayude a vivir esta fiesta de la divina misericordia en actitud de plena confianza en Dios que siempre está abierto a ofrecernos lo que nosotros necesitamos. Un saludo cariñoso a la querida comunidad de la Yaguita de Pastor, donde está el Santuario de la Divina Misericordia, donde están celebrando sus fiestas patronales. Que Dios siga derramando su misericordia en la comunidad, en el párroco y en tantos que la necesitan. Mis saludos fraterno a todas las parroquias o capillas que celebran esta fiesta en la ciudad de la Divina Misericordia en Villa González. Un saludo bien cariñoso a todas las parroquias por las fiestas de Pascua que han sido vividas con tanto fervor y con tan buena participación de los fieles. A mi parroquia Santa Ana, Santa Cecilia, la cuasi parroquia San Ezequiel Moreno, a la cuasi parroquia de Sagrado Corazón, y a las parroquias de la zona pastoral de Nivaje. Un saludo muy cariñoso para mi hermana Esperanza Enrique en La Ortega, el caimito, de que siempre está atenta a esta hora. Bendiciones para ti y mi familia. También a mi querida Carmelina del Salitre Moca. Carmela, Dios siga bendiciéndote. Un abrazo bien fraterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo ha resucitado, en verdad resucitó. Aleluya.